Welcome, Nomadas. En este vídeo veremos que el hombre planifica y Dios se ríe o lo que es casi lo mismo que el Excel lo soporta todo. Vamos a hablar sobre bases de la planificación y la palabrota esta de periodización. ¿sí? los conceptos que hay que saber en, en esta primera ronda que le hemos dado a la teoría de entrenamiento. ¿sí? Con este vídeo un poco cerramos como un primer capítulo de lo que es las bases del entrenamiento. ¿sí? Entonces veremos aquí conceptos básicos, mmm, las estructuras de la planificación, con muchos, muchos ejemplos. Los voy a pasar rápido porque son solo ejemplos y los tenéis guardados en, la, en, la, en el PDF de la, de la descripción del vídeo. ¿sí? Así que vamos al lío. Todo empieza con este vídeo, con, este con este esquema del vídeo. Si recordáis, a entrenar es un proceso. Um, Veíamos que bueno, pues que hacemos una entrevista, una anamnesis. Um, valorábamos valoramos no solo lo que nos dice el paciente, cliente, usuario, atleta, um, llámale como quieras, alumno, sino que también metíamos en, en la batidora ¿no? los medios disponibles y si habían objetivos deportivos, pues también tenían que, que tenerse en cuenta. De todo esto hacíamos una valoración y de la valoración nos salen los objetivos SMART, ¿sí? Específicos, medibles, ajustables, eh, pues, supongo un reto, temporalizadas, etcétera, etcétera. Aparte de ella podíamos planificar. De hecho, ya estábamos planificando, estábamos haciendo un plan. ¿no? Eh, eh, y la planificación conlleva al, al cuándo y al cómo, ¿no? Pues el, el la periodización y la programación. Y una vez teníamos todo eso, ya empezamos con las sesión las sesiones, durante las sesiones volvemos a valorar, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso es un ciclo que se va retomando. Pues de este esquema, que es un esquema ¿no? de lo, qué es lo que hay que hacer en un proceso de entrenamiento, nos vamos a esto, no al arte, porque yo para mí esto es un arte, el entrenamiento para mí es un arte mmm, que está, mmm, bueno, que se sustenta sobre ciencias, pero, pero un arte al fin y al cabo, pues coger un lienzo en blanco y, y decir, ¿no? y plasmar eh, gráficamente qué, cómo y eh, cuándo se van a hacer las cosas. ¿no? Esta es una planificación real de un grupo bueno pues a que me están viendo eh, y saludos elite team a un grupo que se preparaba para la Spartan Race mmm, no me acuerdo del año 2018 más o menos. Eh, y bueno, pues es una planificación real. Podría haber hecho yo una planificación perfecta. No he querido coger una planificación perfecta. No hago dos iguales. Sí, habría cosas que cambiaría de aquí y, y con otro grupo, con otros objetivos y con otras características haría otra planificación. Pero vemos que, bueno, pues que está el, el, el tiempo, hay unas, unos ciclos. Estos ciclos hay unos ciclos más pequeños, ¿no? entre verde y verde. Eh, hay una dinámica de las cargas. Hay un, unos contenidos que vamos a hacer cuándo lo vamos a hacer. Eh, más flojos y más fuertes en base a si son principales o son secundarios. Etcétera, etcétera, unos tests, sí. Bueno, pues pues esto es una planificación. Es un primer nivel de concreción de una planificación. Y esto es un arte. ¿sí? Llegar a hacer estas cosas, pues es un arte. ¿sí? Y ya está. Conceptos clave. Um, bueno, primero de todo, las palabrotas, ¿no? Planificar qué es lo que vamos a hacer en el futuro, ¿sí? Y periodizar es cuándo se va a hacer cada una de estas cosas, ¿no? En el futuro. A partir de que ya tenemos el cuándo, que eso sería establecer periodos, ¿no? a partir de aquí ya podemos programar, que es el cómo vamos a hacer cada una de estas cosas en el futuro y si participan entidades, personas, profesionales, pues el gestionar. Ya no nos vamos a meter aquí, pero he dicho mil veces que hay que delegar. ¿Sí? Pues quién va a hacer cada una de esas cosas y cuándo las va a hacer en el futuro. ¿sí? El quién. Esto de momento hoy me lo salto. ¿sí? Vamos a ver sobre todo periodización, planificación y un poquito de programación. <coughs> Otra cosa que hay que saber, si no, no se entiende nada. Es como dos metodologías de la planificación que, que históricamente han, han transicionado de, de simultaneidad a secuencial. No de manera pura, ¿eh? no es que antes se hacía solo así y ahora solo se hace así. Sí, pero simultáneo, ¿qué significa? Que, que vamos entrenando a lo largo de la temporada eh, lo vamos entrenando como todo a la vez y poquito a poquito y un poco más cada semana, ¿no? por así decirlo, y vamos como, como aumentando todo. Secuencial mmm, no es así. Es dividir en bloques, ¿no? en periodo, periodos, de ahí la periodización, que es un concepto más moderno y decir mira, en este bloque se va a entrenar tal cosa, ¿no? el rojo, en este otro bloque se va a entrenar el lila y en este otro bloque se va a entrenar el azul. ¿Cuál es la realidad? Pues que se se combinan si ¿sí? tú no puedes secuenciarlo todo porque si no estarías. Ya vimos ¿no? las capacidades condicionales. Eh, sí, vimos vemos que hay técnica táctica, hay muchas cosas a trabajar y no puedes secuenciarlo todo porque estarías como mucho tiempo sin volver a trabajar las bases, ¿no? Entonces las cosas hay algunas que se simultanean y otras que se secuencian. Um, a partir de aquí, esto lo llevamos a, a, a nombre y apellido. ¿no? Me voy a centrar más, ya veis que, que muchos y más, esos solo son, solo son ejemplos, hay muchas más maneras de, de planificar, cada maestrillo tiene su librillo, pero, pero sí que había un modelo más tradicional, que era esta secuenciación, ahí está simultaneidad ¿no? y, y progresión ¿no? de las cargas, como muy, muy lineal y luego apareció Berko que habló de bloques no y habló de no mira es que hay que secuenciar unos bloques ¿no? y hay que concentrar las cargas en, en, en, en, por conceptos no mira, ahora vamos a trabajar tal capacidad ahora vamos a trabajar tal otra capacidad de manera concentrada y en una serie de bloques la más conocida es la del ATR, que de Navarro, Navarro, um, que es ATR significa acumulación, transformación, realización, que es una de las más conocidas, pero no es la única, sí, no, no, no, no es la única. Pero bueno, establece este, este. Los conocidos macrociclos los divide en tres mesociclos de acumulación, en transformación, realización. Pero es que los nombres me van a dar igual, veréis que hay multitud de, de nombres. Pero bueno, un poco sí que entender que a nivel histórico, pues las cosas mmm, tradicionalmente se trabajaban de una manera simultánea y progresiva y que luego de una manera más moderna, estoy hablando de los años 90, pues se propuso concentrar las cargas y secuenciar bloques. Hoy lo que hacemos es un poco los dos, ¿eh? es combinar ambas. Vamos a los conceptos Sí, Boom. sí, de grande a pequeño, bueno, incluso más grande por arriba, podría haber, yo qué sé, podría haber um, temporada. Un macrociclo no tiene por qué ser una temporada. Muchas veces tradicionalmente lo era, pero no tiene por qué ser una temporada. Um, por ejemplo, en deportes individuales como el altismo, muchas veces se habla de macrociclo de verano, macrociclo de invierno, porque hay competiciones de verano y competiciones de, de invierno. O sea, cuando hay una competición importante es de fin el macrociclo. Importante, ¿eh? me refiero, o sea, sobre todo en esos deportes que las competiciones están concentradas en un, en, un, en un momento del año. Pero también podríamos hablar de temporada anual, o podríamos incluso por encima de temporada, podríamos hablar de ciclo olímpico, por ejemplo. ¿sí? Los atletas que, que, que, que, que van a ir a los Juegos Olímpicos, ellos funcionan por Olimpiadas, ¿no? por ciclos de cuatro años. Entonces hay, hay, hay un macro, macro, macro ciclo, ¿no? Que es el ciclo olímpico. Um, anyway, sí. Un ciclo grande se puede dividir o no, en, por eso están en un color diferente, en periodos y fases. Um, los, las metodologías antiguas hablaban de periodos y fases, y luego todas más o menos coinciden con el concepto de mesociclo. Mesociclo, aunque no es lo más, ¿vale? Vamos a pensar en mesociclo como un mes. No, no es así, ¿eh? Un mesociclo suele durar, suele durar entre 3 y 6 semanas. ¿sí? Más o menos. Em, pero sería como una agrupación de microciclos ¿sí? em, que trabajan más o menos lo mismo, ¿sí? pues lo, lo, lo que tiene sentido, o sea, la agrupación de microciclos que tenga sentido en sí misma es un mesociclo. Nosotros normalmente pensamos cuatro o seis semanas, tres o seis semanas y muchas veces pensamos en meses. y porque, porque estructuralmente es más fácil pensarlo así. No tiene por qué ser así. Del mismo modo pasa con los microciclos, que nosotros, microciclo, semana, entrenamiento y ya está. Pero hay deportes que no, que el microciclo, mmm, bueno, pues el microciclo te lo, te lo marca el calendario de competición. Pues yo qué sé, en un fútbol, en un básquet, donde hay competiciones cada semana, incluso hay semanas de dos competiciones, pues el microciclo se define por eh, la competición. ¿sí? Pero si no hay competiciones, pues el microciclo se define por la agrupación de sesiones que tienen un mismo objetivo, pero nosotros día a día, personas que trabajan ¿no? con trabajos normales, etcétera, etcétera, microciclo igual a semana y ya. ¿sí? Esas son las, las, las unidades de la, de la planificación. Pero luego, bueno, aquí no me cabía, sí, pero estos microciclos se, se dividen en sus sesiones de entrenamiento, ¿no? Y a su vez, las sesiones de entrenamiento pues, están estructuradas por ejercicios. Y los ejercicios se estructuran en series, y las series se estructuran en repetición. Y así es una estructura fractal, ¿no? Que, que lo pequeño se replica en lo grande y podrías ir tirando lo grande y e iría pasando lo mismo, ¿no? Ciclo Olímpico, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Vida deportiva y lo pequeño, lo pequeño, lo pequeño hasta el absurdo, ¿no? De la, de la propia repetición, ¿no? Pero realmente, cuando hablamos de, de unidades de planificación, solemos hablar de macrociclo, mesociclo, microciclo, ciclo, si quieres, periodos y fases. Sí, la sesión puede entrar o no entrar. A mí me gusta contemplarla, pero ya luego hablaré que para con el, la unidad de la planificación es el microciclo, no es la sesión. ¿eh? Yo hablo siempre de tres niveles de concreción. Un primer nivel de concreción que habéis visto antes, que sería pues, el plan general. ¿no? Es poco detallado, pero me marca eh, los periodos grandes, los periodos más o menos pequeños y más o menos la dinámica de las cargas de las semanas, pero muy poquito. ¿sí? Ya casi no me detalla nada del microciclo. Un segundo nivel de concreción Sería el detalle de ese microciclo, ¿sí? escoger un mesociclo y detallar los microciclos, cómo van a ser y saber pues, qué sesiones van a haber, pero sin detallar lo que, los ejercicios de la, cada sesión, ¿sí? porque es un segundo nivel de concreción. Y el tercer nivel de concreción, obviamente, es escoger un microciclo y detallar las sesiones con, pues, con ejercicios, tareas, cargas, repeticiones, etcétera, etcétera, ¿sí? etc. Sería un tercer, tercer nivel de concreción. Yo voy a ir explicando como me gusta, me gusta hacerlo al revés. ¿sí? Voy a, a explicarlo de abajo para arriba. ¿sí? Por qué? Porque hay muchas cosas que se van a repetir y que van a hacer eh, referencia a lo pequeño, entonces, mmm, pues quizá como primera vuelta y primera aproximación a esos conceptos, pues es más lógico pensarlo de pequeño a grande, aunque hay que pensarlo de grande a pequeño. ¿eh? Sí, eso es obvio, ¿eh? Hay que pensarlo en vertical descendente. Sesión. Voy a hablar muy poco de la sesión. <coughs> Porque eso, bueno, pues, pues ya iremos hablando ¿no? cuando cuando detallemos más el, el que cómo se entrena cada, cada cosa, pues veremos más la sesión. ¿no? Pero bueno, ya hemos visto que en una sesión hay un calentamiento, una parte principal, una vuelta a la calma. Si quieres, antes del calentamiento lo puedes dividir o puedes dividir el calentamiento en dos fases, una fase de introducción ¿no? de, de contextualización, objetivos, etcétera, qué vamos a hacer. Eh, y luego ya vendría el calentamiento, calentamiento general y específico ¿sí? que tenía que tiene que desembocar en los, lo, lo, la parte principal, ¿no? la parte de desarrollo, ¿no? que es la aplicación de las cargas en base a aquello que queremos lograr. ¿no? Si se trabaja más de una cosa, hay un orden más o menos lógico. Primero técnica y coordinación, luego velocidad potencia, luego fuerza máxima, fuerza resistencia o resistencia a la fuerza, resistencia muscular. Y luego, si trabajas resistente también, pues, pues, pues, pues primero metabolismos anaeróbicos y luego aeróbicos. Que no digo que se tenga que trabajar todo, ¿eh? No, no, no, no no, no hay que trabajarlo todo. Espero, si coinciden varios contenidos en esa sesión, pues el orden más lógico es este. Que no digo que sea el verdadero, o sea, el único, vaya. Vuelta a la calma, pues bueno, pues eso que hablábamos en otro vídeo, ¿no? Pues volver al organismo a la, a la, al, al nivel normal, ¿no? Sí, pues una actividad regresiva, una normalización del tono. Pues bueno, pues si sí hace falta también una liberación mediofacial, irte a casa, pues más o menos bien, ¿no? decimos, dijimos que estaba un poco sobrevalorado, o sea, que no, que no mejora el rendimiento, o sea, hacer la vuelta a la calma no va a mejorar el rendimiento, pero bueno, al final tampoco, tampoco es cuestión de mandar a casa a todo el mundo eh, hecho un cuadro, no? Porque porque al final, bueno, pues las personas tenemos una vida y durante la vida también hay que vivir, ¿no? Y, y no hay que hacer solo lo que mejora el rendimiento, porque al final dirás, mmm, ya es que beber agua no mejora el rendimiento, ¿no? Pues, pues, pues no hace falta beber agua, dices, hombre, no. Sí, no, hombre, no. Me refiero a que hay mucha gente muy joven que no hace vueltas a la calma y no pasa nada, sí, y están, bueno, pues están un par de días ahí, como, ah, oh, me duele todo, jaja. Ja". Pero bueno, o sea, una persona, bueno, pues. Ya no diré mayor, de mi edad, pues ostras, pues no volver a la calma, pues yo estoy el resto del día tocado, ¿sí? Si hago una buena vuelta a la calma, pues estoy el resto del día mejor, ¿sí? Y bueno, pues esto me da calidad de vida. Anyway, eh, del mismo modo que, la, que el calentamiento debería haber una fase de introducción, de explicación, tiene que haber un cierre y un feedback, ¿sí? ¿Qué hemos hecho? Reflexiones, ¿sí? Y valoración. Me refería. Eh, que en una sesión el orden de desarrollo <coughs> si van a tocar varias cosas, lo lógico es que primero eh, se toquen um, todo lo que conlleve una gran carga neural, luego una carga más estructural, más muscular y luego um, si hay realmente pues, fatiga ¿no? energética, pues, pues dejarlo para el final. Eso no significa que siempre tienes que tener este orden. ¿sí? El desarrollo de habilidades, el desarrollo de técnicas tiene que ir al principio, porque si estás cansado no aprendes, si ¿sí? no estás cansado, no, no, no, no, no eres capaz de, de generar nuevos procesos. Pero si, si estoy cansado um, y yo conozco una técnica, sí que me puede servir para mecanizar esa técnica, lo cual puede ser interesante trabajar la técnica en fatiga. ¿sí? Lo que pasa es que no puedes aprender una técnica nueva con fatiga. En, del mismo modo que la fuerza no quiero desarrollar la fuerza a cargas altas. Pues si quieres desarrollar la fuerza a cargas altas que va a depender de músculo y también de, de neuromuscular, del ¿no? concepto de este neuromuscular, pues tiene que ir bastante al principio, ¿sí? bastante al principio o al medio como mucho de la, de, la, de la sesión. Pero si quiero conseguir una fatiga, una, fatiga, una tolerancia a la fatiga, una resistencia a a, a, la, a la ejecución de ejercicios con cargas altas, pues entonces sí que puede ser interesante dejar esto un poco más por el final. O sea que esto no es la ley, ¿sí? esto no es la Biblia, ¿sí? pero lo lógico es, si van a coincidir varias cosas, es ordenarlo más o menos así. Me voy ya al microciclo, que realmente el microciclo es la unidad base de la planificación. ¿Por qué? Porque el microciclo y no la sesión, el microciclo tiene una coherencia interna, ¿sí? está compensado. Sí, eh, hemos trabajado todo lo que queríamos trabajar en tal en una sesión es prr, imposible, casi imposible, trabajar todo lo que habíamos marcado en una en, en, un, en una programación y por tanto en un, en un plan, ¿no? en, una, en una planificación. De eso, por eso soy un poco crítico. Yo con el, con el, con los WOTS, ¿no? el workout of the day, ¿no? eh, porque porque el WOT por el WOT mmm, no, no, no suele tener una coherencia interna. Entonces ir a un centro a hacer WOTS no sabes lo que estás trabajando y al final puede que el microciclo no esté compensado, porque aparte puede ir un día, dos o tres. Sí, y la idea es que el microciclo eh, cierre un capítulo, que ¿sí? o sea que que, tenga, que esté compensado en sí mismo. sí y por eso la unidad base de, de, de planificación es el microciclo. ¿sí? Porque como en una sesión no puedo trabajar todo lo que tengo que trabajar eh, pues, pues para eso está el microciclo, porque hoy trabajaré tal cosa, pero mañana trabajaré las otras. ¿sí? Por eso el microciclo es la unidad más pequeña de la planificación. Lo otro es parcial, son unidades parciales. Microciclos, tipos de microciclos. A mí no me gusta mucho ponerle nombres a las cosas, pero mira, de todos los nombres que les vamos a poner hoy, estos son los únicos que me voy a entretener un poco. ¿sí? Eh, microciclos de ajuste, de carga, de impacto, de activación, competitivo eh, y recuperación de ajuste es volumen medio intensidad baja es para preparar ¿sí? carga es el típico de entrenamiento ¿sí? Eh, sí volumen alto intensidad media y cuando vamos a intensidad alta es impacto vale eh, volumen alto intensidad alta ¿sí? eh, esos son los básicos de entrenamiento ¿sí? luego cuando se acerca una competición antes de la competición hacemos uno de activación qué significa activación es lo que algunos llaman tapering vale tapering que es volumen bajo intensidad alta. ¿sí? es hacer a intensidad competitiva, eh, pero con un volumen muy bajo para no llegar a la competición cansado. ¿sí? Competición es competición. ¿sí? Es lo que vale, pues competición pues esa semana pues, haces técnica táctica y poco más sí. y compites eh, y recuperación, ya sea de la competición o ya sea cuando llevas varios microciclos acumulados. Pues es un volumen bajo y tensión baja, ¿sí? para resetear, ¿no? porque necesitas ese descanso. Eso es como el entrenamiento, sí, que necesitamos descansos para. Pues a nivel de semanas también, vas acumulando varias semanas y luego necesitas una semana para poder regenerar un poco más. ¿sí? Ese, ese cansancio acumulado que llevas. De ahí, y no me voy a entretener, pues hay una ordenación típica, ¿no? Pues, pues, pues esto, ¿no? Ajuste, impacto, carga. Si hay competición, pues sería activación, competición y luego recuperación. Y si no hay la competición, pues entonces sería ajuste, impacto, carga, recuperación. Eso es el orden clásico. En otras filosofías, pues dónde va cada cosa, sí pero más o menos va por ahí. Me lo voy saltando porque la verdad es que como está aquí, no, no, no tiene más, ¿eh? no, no tiene más. Son ejemplos solo. Una manera visualmente de verlo, ¿sí? esta dinámica de ajuste, carga, carga, ajuste carga, impacto, recuperación. ¿sí? Esta dinámica de voy subiendo y bajo, voy subiendo, bajo, voy subiendo, bajo, es esto, y aquí abajo otro ejemplo, ¿sí? es esta idea que os decía. ¿no? La dinámica típica es ajuste, carga, carga, impacto, recuperación. ¿sí? Si no hay competición, y si hay competición, pues entonces sí que va a haber un, una activación, competición y luego recuperación. De una manera más visual os he preparado esto. ¿sí? que sería la dinámica del volumen y de la intensidad y luego las dinámicas de las cargas en rectángulos, ¿sí? pues un ajuste, carga, carga, impacto, recuperación sería lo típico. Es así de libro? No. Bompa, un gran autor, pues hace se carga uno, no, el ajuste, creo que se carga. sí hace como tres semanas, una, tres semanas, una. Aquí está puesto cuatro semanas, una. Podrían ser cinco semanas, una. Me da igual. El tema es que cada cuatro, cinco o seis semanas, Haya un, un, una descarga, ¿sí? un microciclo también llamado de descarga. ¿Por qué? Porque así ¡pum! regenera todo. Y eso es lo que marca el mesociclo. ¿sí? O sea, cada vez que se hace un ciclo de eso, y una descarga, es lo que marca un mesociclo. Una dinámica típica sería esta: ¿sí? el volumen se incrementa y luego baja y la intensidad va un poco por detrás. ¿sí? Se incrementa más progresivamente, luego ¡ba! da un pico y luego en la recuperación, obviamente, vuelves a bajar. Y en aquellas cargas que hablábamos ¿no? del si estamos hablando de cargas del 1 a 5, no todos los autores hablan de cargas del 1 a 5, pues uno de ajuste es una carga 2 o una carga 3 como mucho, un 2,5, y medio, por así decirlo, Las, los microciclos de carga pues son carga 3, 4, lo que decíamos, ¿no? que es lo típico entrenamiento de típico entrenamiento, tiene una carga entre 3 y 4. El de impacto sí que es 4 hasta 5, ¿sí? pero como si lo haces con cabeza, pues puedes hacer un 5 si luego haces una buena eh, recuperación ¿no? y bajas a uno o dos o mucho. ¿sí? Y esa sería la, de la dinámica típica de semana a semana. A partir de aquí, ejemplos mmm, ya con las sesiones. Digo ejemplos porque este autor nos propone un microciclo de cada vez, para que veáis ¿no? pues, pues, que una cosa son la dinámica de las semanas y esto ya son dinámica de las sesiones dentro de una misma semana, en este caso de ajuste. ¿sí? Aquí ojo que las cargas, el índice este está puesto de, bueno, veréis que va cambiando, pero es de 0 a 10 en realidad, ¿vale? Lo que pasa es que va modificando la, la, la escala, sí, pero en realidad él habla de 0 a 10. Pues uno de ajuste, pues, pues está orbitando 4 6. Uno de carga, pues orbita el 6 8, eh, porque siempre es la media, ¿eh? entre comillas, lo, lo que te define el microciclo. Y eso son las sesiones. Uno de impacto, pues ya está llegando a 10, de, de hace tres dos de 9, uno de 10, y luego los, los otros un poco menos, porque si no, no se puede aguantar. El cuerpo no puede aguantar tantas sesiones seguidas. Recordad aquello de la sobrecompensación sucesiva y sobrecompensación acumulada. Aquí el, el tercer, cuarto y quinto día acumulado muchísimo. Necesita dos días de descarga. ¿sí? Y luego, bueno, pues los de recuperación obviamente, pues estamos viendo que tiene cargas máximas de 4-5, por tanto en la media de 2-3 sobre 10. Y luego el de activación, que es un poco raro de ver porque el de activación juega a mucha intensidad pero muy poco volumen, lo cual la carga no es muy alta, pero intensamente sí, que es aquello que, que os he dicho, ¿no? que la intensidad no es carga. ¿sí? El de activación tiene una, una intensidad máxima, pero pero a un volumen muy bajito, lo cual te, te hace orbitar a niveles de carga sobre 10 de 6-8, pero realmente la intensidad es muy elevada. Y bueno, pues el de competición, que es, bueno, pues depende de la competición. Aquí entiendo que esto está hablando de baloncesto y hay varios días de competición seguido, entiendo que es como una especie de Final Four o algo así. Sí, por tanto, varios días que se contemplan que esos días son de carga máxima o casi máxima porque son competitivos. Y ya. Mesociclo. Em, mesociclo concepto este mes. Aquí me voy a entretener un poco menos porque realmente cuando hemos explicado el microciclo ya se, se ha entendido bastante bien. Hay autores que, que nos han definido varios tipos de, de mesociclo que se agrupan por objetivos yo no le veo tanta importancia en, en ello. Aquí lo veríamos como os digo eh, que esto viene de la, de la, la planificación tradicional. Y, Um, pero bueno, que hay unos mesociclos básicos, unos de, de precompetitivos, unos competitivos, etc. Um, bueno, al final es la agrupación de microciclos que tienen un objetivo común. Para mí, yo es cuando, cuando, cuando hago un, un, una agrupación de microciclos que tiene sentido en ella misma, eso es un mesociclo. Los ATR sí que tienen más sentido, más sentido porque que, que tengan nombre, porque sí que ya son bloques eh, que, que, que tienen un, un objetivo en sí, acumulación, transformación y realización. Detallados aquí los volúmenes e intensidades, pero bueno, al fin y al cabo, eh, por poner ejemplos, pues, pues aquí veríamos pues, pues esto, ¿no? Un mesociclo de acumulación, ¿no? Pues cómo se, se, se distribuyen las cargas. Un mesociclo de transformación y un mesociclo de realización. En el fondo lo que pretende y eso lo veremos un, luego cuando, cuando sí, que vuelve, vuelve a aparecer esta filosofía ATR es pues hacerlo básico, luego hacerlo específico y luego convertirlo ya en, en competitivo. Sí, es acumulación, transformación, realización, <risa> que lo Y ya nos vamos a los macrociclos. Como decía en la planificación tradicional y son solo ejemplos, pues se habla mucho de periodo preparatorio competitivo y, de, y transitivo o sea, de, de, y la transición, ¿no? El, el, el periodo transitorio, que es cuando se acaba una competición y antes de que empiece el siguiente periodo de entrenamiento, llámale verano si quieres. ¿sí? El, el, cuando, por ejemplo, el fútbol, ¿no? cuando se acaba la temporada, pues antes de que empiece la pretemporada, hay un periodo de transición. ¿sí? Que, es, que es bueno que haya un periodo de transición ¿no? y ahí hay que bueno pues hay que seguir entrenando, pero de una manera diferente. Um, aquí un ejemplo de, de, de dinámica de las cargas. Para que os hagáis una idea y no le doy más vueltas, eh, lo digo porque es mentira aquello que me hemos dicho de que la, la, la, la planificación clásica eh, no, no, no secuencia, no es verdad, sí que es. O sea, aquí veis que está secuenciado. Hay una priorización de fuerza máxima, luego se prioriza la, bueno, con la resistencia aeróbica, luego se, se prioriza la resistencia a la fuerza, luego se va a la resistencia mixta y anaeróbica y luego se va a la velocidad. Pero sí que es verdad que si cogemos, por ejemplo, si cortamos entre la fase 2 y 3, veremos que en el mismo en el mismo tiempo está trabajando todo está trabajando la velocidad la resistencia mixta la resistencia aeróbica la resistencia a la fuerza y la fuerza máxima es mucho trabajar todo esto lo que pasa es que una cosa es trabajarlo todo pero realmente él está secuenciando él en ese momento está priorizando una serie de cosas ¿sí? está ya está priorizando pues la resistencia a la fuerza con la resistencia aeróbica, con la eh, resistencia mixta. sí Y ya la velocidad mmm, empieza y la fuerza máxima está acabando. O sea, que no, que las cosas no, mmm, no son todas a la vez incremental, sino que aunque estemos hablando de un macrociclo tradicional y se trabajen muchas cosas a la vez, sí que hay secuencia, sí que hay secuencia. Lo que pasa es que las secuencias no son puras, es que, que tampoco en la preparación por bloques tampoco es así, ¿eh? tampoco sería fuerza máxima, no sé qué, no sé cuántos. Aunque en algunos libros lo, lo, lo habla así. Luego veréis el ejemplo de bomba que es así, literalmente. ¿eh? Pero bueno, que, que, que, que muestro esto para desmentir un poco ¿no? que, que la tradicional no secuenciaba, no es verdad, sí, sí que secuencia. Lo que pasa es que hace coincidir muchas cosas a la vez. Aquí otro ejemplo muy, muy completo a un detalle. Bueno, pues a un detalle de, de qué tipo de microciclo es cada cada semana. ¿sí? Aquí es un poco la, la, muy parecido a la primera que habéis visto la, la, la mía. ¿sí? Sí, pero bueno, pues con una dinámica de las cargas, con, con una serie de orientaciones, con una dinámica de volumen e intensidad, con esta progresión de, de microciclos ¿no? y luego como creo que eso también era baloncesto. Pues pues pues cuando va a hacer picos de táctica, de técnica, etcétera, etcétera son ejemplos solo ¿eh? los ATR pues aquí un poco más de detallado o sea la filosofía ATR no pues acumulación transformación y realización pues esto no pues las capacidades primero se trabajo lo básico luego lo específico y luego lo competitivo y ya ¿sí? y se hace un meso un mes un meso de, de básicos un mes de específicos y un mes un meso competitivo esto va muy bien para hacer bloques mucho más concentrados y durante un mismo año por ejemplo una misma temporada tener varios picos de rendimiento Sí. Esto de los picos de rendimiento es algo importante, ¿sí? porque te permite eh, competir um, o tener picos competitivos um, varias veces en una temporada. Y eso antiguamente, cuando solo había la competición grande, ¿no? al final de la temporada, pues, pues no hacía falta, pero cada vez más hay más competiciones al absurdo de cada semana. ¿no? Pero bueno, o sea, hay picos de rendimiento en los deportes colectivos. Tú buscamos picos de rendimiento y se hace más o menos así. Papá papá papá papá papá Aquí se ve más claro en este se claro. Sí, pues. En cada vez que haces el ciclo ¿no? ATR ATR, pues en el R es un momento ideal para para tener un, pues un partido importante o una competición o lo que sea. ¿sí, no? Um, y aquí lo veis, bueno, pues la mezcla ¿no? del ATR con sus semanas y con incluso con el detalle de qué tareas está trabajando en cada una de estas semanas. ¿sí? Por si lo queréis contrastar luego, ¿eh? no, no le doy más vueltas. Ya estamos acabando. Bompa, bompa, un clásico, es casi el padre de la palabra periodización. Bompa sí que hace periodos. ¿eh? o sea um, Adaptación anatómica, luego hipertrofia, luego fuerza máxima y luego conversión a potencia y punto, ¿sí? Y luego mantén, luego resistencia a esta potencia. Y chimpún, ¿sí? Como digo, ¿eh? hay más vida que esto y se pueden combinar cosas y se pueden gestionar cosas un poco diferentes. Pero bomba sí que marca como unos periodos así de bloque, ¿sí? De primero esto, luego lo otro, luego tal. ¿sí? Lo digo para que veáis que, que, bueno, pues, pues, que, que hay... hay bueno pues que hay, hay toda una serie de, de, de, de autores que han ido bueno pues que, que han ido trabajándolo esto y que cada maestrillo tiene su librillo aquí una comparativa uh, entre tradicionales contemporáneos y por bloques este es de bloques es mucho de, de fuerte alterofilia sí muy basado en en, en, en alterofilia. Um, y os recomiendo que sigáis a la cuenta de ILMS Sports Science. Bueno, y también, ya que estamos, que sigáis a, a, a Mújica, ¿vale? un autor de referencia que es español. Sí, pero esta, esta cuenta hace infografías preciosas. No, pues esto sería una manera diferente, eso es arte. ¿eh? Eso sería una manera diferente de mostrarte una planificación. ¿sí? Aquí está, de general, ¿sí? a preparación general, específica. Tapping, no ajuste, activación, precompetición, competición y luego periodo de transición de, de, para deportes individuales, ¿no? que, que hay una competición grande a cabo de un tiempo, pues eh, a nivel de entrenamiento, a nivel de recuperación, a nivel de nutrición y nivel psicológico de cada que es lo que se tiene que trabajar en cada momento y eh, lo mismo, mismos autores um, para deportes colectivos, donde es un poco más complicado porque el, hay un gran bloque que la competición es prácticamente semanal. Entonces, bueno, pues hay un, hay un, un, un periodo de, de competiciones regulares, ¿no? que, que, que Es más complejo de gestionar. Sí, pero aquí tenéis una manera un poco diferente de hacer planificaciones. Y pues, ¿cómo lo hago yo? Pues yo bueno, ya lo habéis visto antes como un ejemplo, pero yo me baso en este esquema, sí, que ya lo hablamos un día, y algún día ya os explicaré ¿sí? este, este esquema que ya ha salido alguna vez. No, pues aquí están los, los contenidos de, de fuerza, potencia y pff, velocidad, aceleración, etcétera. Aquí están los, los contenidos de, de, de la resistencia, de las vías aire, de las vías metabólicas y bueno, pues, pues yo voy jugando con esos conceptos y voy jugando a a Progresar secuencialmente, pero también eh, solapadamente. ¿sí? Entonces ya, ya, ya os iré explicando porque ya llevamos pues, 33 minutos, así que ya es hora de acabar. Bueno, pues hasta aquí las bases, bases muy básicas de la, de la planificación. Hemos visto, bueno, pues sobre todo el concepto que es planificar y que es periodizar, eh, y los conceptos estos de macro ciclo, mesociclo, micro ciclo y sesión. ¿sí? Um, con sus tipos y con sus filosofías y sus dinámicas. Y sobre todo lo que quiero que entendáis es que, que esto es un arte. ¿sí? esto um, mascar todo esto y ponerlo ¿no? con un sobre un lienzo, es, es, hay una parte artística. ¿sí? yo no he hecho dos planificaciones iguales en mi vida. ¿sí? he entrenado muchísima gente, muchísimos grupos y bueno, lo típico pues que bueno pues compartir y divulgar y ponerle likes y no sé y comentarios y estas cosas ¿eh? y bueno pues pues el tema del Patreon os estaré encantado ¿sí? a ver si, si vamos subiendo en Patreons y ahora que que Creo que voy a tener un poco más de tiempo, pues a ver si, si podemos empezar a hacer el Twitch este, que no sé lo que es. Así que, bueno, pues eh, recordad, el que no entrena se desentrena y, bueno, pues que el conocimiento tiene que ser libre, universal y gratuito. Así que, chao.